Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo eh, trabajar eh, concretamente con el estilo Chicago en, su, eh, en esta edición, decimos séptima, y concretamente este estilo trabaja con notas a pie de página. Entonces, lo que vamos a, a ver es cómo podemos aprovechar las notas generales que vamos añadiendo en, en Mendeley y Escritorio para después eh, in, integrarlos en lo que es el formateo de mi, de mi documento. ¿Eh? Aquí tenemos un, un, un ensayo ¿no? de una especie de, de artículo y vamos a ver cómo, cómo se haría. ¿Mm? Para ello, oh, bueno, como vemos, este estilo es numérico y las notas a pie de página ¿vale? las va generando directamente Mendeley, eh, en su estilo correspondiente ¿Mm? y luego también evidentemente podemos generar la, la bibliografía final para trabajar lo que tenemos que hacer bueno nos ponemos en la pestaña referencia donde tenemos nuestro plugin y lo que vamos a hacer es en esta frase vamos a eh, hacer una cita en, en el texto eh, referente a estos dos autores entonces le decimos eh, insertar cita buscamos el artículo vale que, que sería este y le decimos ok y ya tenemos aquí la cita ¿eh? en, que nos aparece en este número 2 vale, ahora eh, ya Directamente, como podemos ver, nos ha puesto en la parte del, del pie del documento, nos ha puesto ya la referencia de esa cita. Y ahora lo que tenemos que hacer es introducir nuestra anotación. Para eso, hacemos clic sobre la cita. Como vemos, automáticamente el botón ha cambiado de insertar cita a editar cita. Hacemos clic aquí. Pinchamos sobre la cita y ahora aquí nos aparecerán unos campos que, bueno, puede incluso cambiar ¿no? la primera vez que lo activemos. Si no nos aparece el campo nota, pues lo buscamos, lo seleccionamos y ahora nos vamos a Mendeley, escritorio, y cogemos esta nota la copiamos, nos vamos a nuestro documento, hacemos otra vez, editamos la cita, y pegamos aquí con control V nuestra nota ya redactada, le decimos OK, y ahora veremos cómo efectivamente en la nota a pie de página nos ha puesto la frase que ya nosotros tenemos como escrita como nota en Mendeley. ¿eh? Lo veis aquí, en este documento, se detalla concretamente, etcétera. Bueno, pues esto es todo. Y bueno, aprovechar pues, la, las opciones de Mendeley y la forma de, bueno, de controlar las notas, que como veis podemos introducirlas en, eh, concretamente en el estilo chicago.